Bueno, pues vamos a ver. Estamos la, la recompensa clasificatoria de bloqueada. Disfruten de una recompensa de ¿sí? serie No, Wow, mira el mundo. ¿sí? Vamos a ver. Pase de temporada. Pase de temporada, Ulco. Uy, uy. que hay de nuevo ahí. Tenemos la G block All yeah. right. Y mi abuelo, mi querido Revena, Es con que más yo he jugado. Y Aquí tenemos al Blowhound Maestro, por primera vez que jugué. no, Maestra. Ay, maestra. <risa> sí, razón, La experiencia, pagos de suministros, monedas. Es una cara de pantalla. Se ve bien. Uh -huh. Alma colega, todavía me caes bien. El diabético. Bueno diabético. Skin de. Wow. Grave. Grave. No, Muy sencillo. está pintado. Chula. Parchera, ¿no? Tenemos skin de. Lobón. Lobón. Lobo. Sí, bueno. Una caída. Ah, mira de Pamfil. Wow. el Tierno robocillo no dije que aliviara corazones rotos. D Otra vez. Es que sí. Las monedas. Dupleten. De verdad no me he puesto mucho. Ok. Lo... Un rito de cumbia. Siquita para que te inspires. ¡Guau! <ríe> wow. Y tenemos de Mira. Wow. Y lo bueno es que le han puesto barra, si te das cuenta. Cuando te pedí que me abrieras tu corazón, creo que me malinterpretaste. <risa> Era buena. otra pantalla de presentación. La R301. Flyline. No, es eso normal. ha sido brutal Te quiero tío ah, A sí. Hola Hadold Experiencia con la pantalla Y le tiro Bien, es el estilo brujita Ese tapito Estaba chévere. Lo siento encanto es Uy, uh, hermosa la negra No salucido era la que se ha ¿no? Sí, estaba muy olvidado. Ahora te da ¿no? un aspecto. Uh -huh. Este es nuevo que está haciendo. Despecto. Oh. Espera, te siento una ¿no? que ver La R99 tiene ¿no? la orquesta. Esta caída es de. Mira. <ríe> está pintada, mira. Bra. Está bailando. <risa> es típico bailecito. Ah, no, esa yo no me encanta. Yo creo que menos un mes, en un mes, terminamos lo ha el pase, ¿no? Sí. Un menos no? de Mira la brawler. La Eva la... La... La... La... ya sabemos qué... ¿Ocas cosas legendarias, ¿no? Mira la de Mozambique, ¿de qué ¿No Mozambique? Sí. Ah, la pintura. La pintura una caída más y quién es Octane, mucha yo tengo Octane no pudieron ponerlo, voy a tener más Octe de papá y de vamos a tener por primera vez solo me faltaría yo, Igual tengo la de chinito, cómo se llama esto? la mía legendaria, wow la Wingman, Está hermosa, Escuchen ¿Por qué no puedes pones diferente? Me pregunto, yo por qué hay... ¿De ¿De Misiones, que experiencias mientras completas misiones La moda de la historia Lo mismo de siempre, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo hacemos, el... ¿Compramos? No, ya lo vamos a comprar ah, yo... ¿Qué tal? ¡Listo! Listo, papi Rines, ahora nos toca ¿Y Nos vamos a hacer unas batallitas ¿No? el... ya tenemos los trajes, creo, o hay que llenar ¿Verdad, ¿No? claro. fíjate? Claro. Igual, podemos comprarlo sí, sí, sí. Dale, eh, las rojas Ya tenemos a Lobita Bájate para atrás un cachito, quiero ver algo Mira, Wow Mira la rica chingazo. Ya, sé ¿sí que vamos a poner el traje a la Rai Porque ya está Hay que, hay que verlo. vamos a probar Antes el todo Campo de Campo de tiro y campo y a los personajes ha cambiado mucho el personaje de no no a, lo a en lo han en el feo no en el feo sí. okay. okay. aquí el eh, el tiempo de su gancho a ver dura Usando 35 segundos feo feo demasiado lo han fregado, lo han enfiado Vamos a cambiar de leyenda Esto es lo interesante Que con U lo puedes controlar Y te sigue Todo lo que todo es Eso es lo más interesante que ha hecho ¿No? ¿No? ¿No? será la verdad? Luego su ultimate Ahí lo vamos a probar ¿Qué tal? Este no renta. Bien igual como lo teníamos. Esto es lo un... interesante. Usando señuelos para evasión. Bueno, <ríe> está hecho lo malo que creo que ya no te vuelves invisible. Sí. Ya ya veo, eso va a confundir mucho a los. Que... Nosotros, oh, okay. Ahora vamos a probar, pues a la. ¿Bobby? Aún no estoy acabada. A ver, su última, ¿eh? vamos a poner acá. Ahí, bien. La tienda ha abierto, chicos y chicas. Oh my god, mira, güey. Mamá tiene un nuevo juguete. <ríe> Ahí lo puedes desmontar porque los otros personajes no. No, A ver su, su rango de su de transportación Oye, salto Ponlo ahí arriba No, ahí no, no. Ponlo ahí Activando anilla de salto ¿En qué, en qué tiempo carga el arma? Ah, está bien para pelear? No, Un no, segundo, un segundo, en este caso, ¿no? no. La única mano que toca con un rol en tanque que te silencia Puede ser que la cosa... ...te valida ahí no ¿Hay una más arma? De música, ¿no? no, han cambiado las legendarias que se tienen no, este no. no. trabajo Happy Heeper Happy Heeper, Emotion uh -huh. eh, Siempre va a ser la clave Ah, lo puedes dejar caer más rápido o sea, tienes este, sus 20 segundos ¿Está bien? Sí. Bueno, eso es todo chicos Vamos a ver, ver? ver? traje? Ah, a ver, vamos a ver que... Si te preguntaba si hay un más allá. te haré callar. te haré callar. Y ¿Te haré callar. Igual. ¿Y, igual? ¿Y, mucho y vamos a Y vamos trajes. equipar los trajes vamos a ver si Solo lo, lo que no me gustó fue lo que le hicieron a Pathfinder Wow, tengo esta, esta, esta. Y si, sí, el que no se borra Creo que tengo que ir al el pase de batalla Vamos a ver estos trajecitos El rojo me gusta más Si ¿Sí? Porque, porque de la parte de tono, bueno, es chulo sí. ambos esos son normales, ¿no? si sí. esta pose es pasarela, la que se tienen que comprar todos, chicos <risa> <risa> no me gusta esa de esta parte ¿Y que le hace revenar, ¿no? Bueno, vamos a jugar ahora, ¿no? Equipar. Wow. Oh, my God. Lo que quiero que vamos a empezar a jugar con la... Ya saben todo, no? ¿Cómo nos va la partida? Listo no, está en el... no, no, no, no, cambiado,